Hola, hola gente Hoy estaba aburrido Y decidí entrar al Steam Cuando entro Me encuentro con esto ¿Qué pasó acá? Ya no se puede pagar con Rapipago, Pago Ya no se puede pagar con Pago Fácil Solamente con tarjeta Solamente con tarjeta Visa o Mastercard Y te lo van a cobrar en dólares O sea que vos que querí, Uno que quería comprar algo copado Te están rompiendo el ojete Y ya está esta fue mi reacción cuando vi eso. Y así gente, es como estamos en el país, también quería comprar figuras coleccionables, y comprar y vender, porque también vendo, y quería traer de Japón, pero cuando fui a ver los precios dije, mmm, papá papá, se fue todo el carajo. Entonces dije, bueno, veamos, tal vez hay un cepo y tengo que comprar en Argentina, entonces dije, bueno, voy a entrar a Mercado Libre a ver qué onda, qué tal los precios de Mercado Libre, y cuando entré, esta fue mi reacción. Así que, así estamos en Argentina, ojalá que tengamos una rosa de Guadalupe que nos pueda ayudar y no nos hagan mierda, porque entonces viene turbio el tema. Lo esperemos y veamos, ojalá algún día pueda comprar ese juego de Steam que quería. El Doom ya lo veo imposible, eh, debería pagarme tres vidas para, para comprarme el Doom. Pero bueno, veamos y especulemos a ver qué sale y qué es lo que pasa actualmente, porque está muy complicada la mano acá. Y es tanto como para los gamers como para los coleccionistas. Eh, está muy turbio. Comprar mangas o cómics es una cosa épica actualmente. Esa sala la épica. Y bueno, no nos queda otra que ver eh, la televisión. El pack -fútbol aumentó. El pack fútbol aumentó. Eh, no tenés mucho que hacer actualmente. Entonces volveremos a la época en donde... Estábamos en el cepo y nos mirábamos a las caras diciendo... ¿Quién se come la última cebolla? Así vamos a estar... Si esto continúa. Ojalá que no, pero lo veo difícil. Bueno gente, un saludo para todos. ¡Eh hey Macri la concha de tu madre!